La conexión aquí es fatal, carísima también, muy cara, muy poco tiempo, para mucho dinero y es muy mala, muy mala. Una hora por el estado son dos a particular son tres uc, ¿Cómo funciona Internet aquí? Uh, ¿Es el, el, el Wi-Fi? Wi-Fi. ¿Sí, ¿Tiene que cadastrar? ¿Com compras la tarjeta eh, por ETSA o por, por fuera, que ya, ya te digo que están carísimas, ¿Sí? son tres dólares por aquí una hora nada más y la conexión es lenta también, no es rápida. Eh, Aquí en esta plaza o en la calle, en el boulevard. Plazas, en 23. En la calle 23. Sí. En rampa. ¿En toda la calle, sí. En rampa. En, la en rampa. En rampa, no, rampa y en Es decir, sí, en algunos lugares, en pocos lugares. Pero es igual en todos los lados. Es lenta, cara. Y mucho trabajo pasamos para conectar. cuánto tiempo tiene esa wifi aquí? ¿Cuánto tiempo hace que está? Sí, hace, que está... Sí. hace dos semanas por ahí. ¿Dos semanas solo? Sí. Hace dos semanas que pusieron ya la Wi-Fi. ¿Y mucha gente? Uh, mucha gente ¿Hasta esta, esta hora? Sí, hasta ahora y sí. ¿Y todo, ah, todo el tiempo? Todo sí. el tiempo, sí. ¿Hasta qué horas? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Sí. ¿Y en, en las casas no tiene.? No, en las no. casas no. Solamente Nada. aquí. Solamente aquí. aquí. Antes era solo en el hotel antes Sí, antes era en el hotel Zara el hotel Vedado. En varios hoteles ¿En hotel? Solo hoteles, sí. Ahora fue que pusieron eso de. Sí. ¿Por, ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tiene eso? No bueno, sé. pensamos que sea por ¿Sí? las, las negociaciones que se estaban haciendo entre Cuba y Estados Unidos sí. Esperemos que sea eso y, para que nos traiga buenos resultados ¿Tiene esperanzas con la apertura? Sí, Ay, sí. sí. Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá. Ojalá que sí. Esperemos, esperemos que que sea por eso, para seguir mejorando. Sí, para seguir mejorando y no tener que pagar tanto por el internet y por varios servicios que todavía son. ¿En ¿Qué tipo de sites usted accede en la internet? Facebook, YouTube. Facebook. Facebook. Mayormente Facebook. Solo Facebook, email. ¿El correo electrónico. Correo electrónico. Solo no vídeos, no No, no. no. Videos, download, no nos dedicamos más tiempo a hablar con, con amistades y familiares que están en otro país, ¿En otro para, país? Sí, por, por el Facebook o por, por WhatsApp, por otra... Pues, mayormente lo que más hacemos es conversar. Casi no, no hacemos otra cosa, ni buscamos YouTube ni nada, Facebook nada. No importa lo que, ni lo que pague, ni lo que busque, ni lo que tenga en la conexión, todo es lento. No, esto, esto realmente es una buena opción que el Estado nos dio a nosotros. Sí. Pero realmente está muy caro porque la mayoría de nosotros estudiamos y dos pesos la hora, solamente tú te metes aquí cuatro horas y son en la mitad del salario de los padres nosotros. Yo pienso que hay que bajarle el precio a eso. No sí. sé, ponerlo a un dólar, 20 CUC, 20 pesos en moneda nacional la hora, para que uno más o menos pueda desenvolverse. ¿No tiene censura en el site que no no no no, no, no, no, no tiene no, censura. Puedes buscar lo que tú quieras. Lo porque que tú que te quieras, te puedes, te puedes buscar. ¿Hasta el porto, ¿no? Porno. Eso ¿Porno? no lo he sí, sí, sí, sí, sí, también, también. una página? Sí, una página aquí. Sí, yo soy el primero que busca eso.